Remake, el arte de agarrar una película y hacerla de nuevo pero mal. En este caso, técnicamente, no son remake, son adaptaciones de una misma cosa, pero no me importa, las voy a comparar igual. Estoy hablando de Spider-Man del 2002, de Spider-Man del 2012 y de Spider-Man del 2017. ¿Cuál de las tres adaptaciones será mejor? Pues hoy, en Original versus Remake, Spider-Man. Esta es la historia de Peter Parker, un muchachito común y corriente, medio nerd y medio bulleado en la escuela. Ellos no tienen poderes. Bueno, el del 2017 sí tiene, así que por ahora él no cuenta. Ellos no tienen poderes hasta que los pica una araña radioactiva y ahí sí tienen poderes de arañas. Están un rato asimilando la situación hasta que deciden ser Spider-Man en la del 2002 Spider-Man aparece recién a los 38 minutos mientras que en la del 2012 aparece a los 51 minutos en la del 2017 aparece el toque aunque en realidad aparece en otra película así que bueno él nos cuenta todavía aunque hay muy poca diferencia de tiempo el punto en cuanto a aparición de Spider-Man se lo lleva a la del 2002 además todo lo que pasa en la del 2012 antes de que aparezca Spider-Man es aburridísimo y ya lo habíamos visto en la otra película no hacía falta colgarse tanto la cosa es que estos dos spider-man se van a hacer los cancheros con los poderes a pesar de que el tío ben en el 2002 le da un gran consejo With great power comes great En el 2002 el tío ben no le dice la frase y en la del 2017 no hay tío ben hay un tony Stark que le dice una frase simpática pero diferente If you have Okay. Acá el punto es para lo original Por decir la frase más icónica Del universo Spider-Man En cuanto al tío Ben, bueno, este no cuenta Porque ni es ni tío ni es Ben Y de estos dos me quedo con el del original Por tener mucha más cara de buen tipo Y por tirar la frase icónica Y ya que estamos con los tíos, hablemos de la tía May En la del 2012 está esta anciana Muy dulce y muy simpática En la del 2012 es un poco más joven Y está interpretado por la gran Sally Phil Que si le ven cara conocida es porque vieron Forrest Gump y si no vieron Forrest Gump Dejo el resumen ahí arriba Y en la del 2017 Es mucho más joven Y está más sexualizada Y es Marisa Tomei Yo creo que ella Es muy joven Para tía May Y con Sally Field Está todo bien Es la mamá de Forrest Gump Pero nada Le gana a esta adorable mujer Punto para la del 2002 Bueno La cosa es que Tanto en la del 2002 Como en la del 2012 Por un descuido de Peter Matan al tío Ben Y acá No sé cuál de estas dos escenas Está peor actuada I'll be, I'll be. Y ante la incertidumbre hice una encuesta en Instagram y la gente eligió esta. Así que punto para la original. Si quieren votar en próximas encuestas síganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter y peguen una suscribida a este canal y una me gusteada del video y una comentada. Sigo. La cosa es que la muerte del tío Ben hace que Peter Parker sea mucho más responsable y se tome en serio su trabajo de Spider-Man. Y antes de seguir hay que elegir lo más importante, quién es el mejor Spider-Man de los tres. Por un lado Tony McGuire, un chabón que no se parece en nada, en nada a un adolescente que estudia en la secundaria. Por otro lado Andrew Garfield, que menos todavía. Y por otro lado Tom Holland, que sí es un estudiante de secundaria esto es más o menos lo que uno puede imaginar cuando imagina un adolescente creo que este actor es la mejor elección para ser de Peter Parker así que el punto es para la 2017 y en cuanto a su personalidad el Spider-Man de Tom Holland creo que es demasiado canchero para ser Peter Parker no se lo ve demasiado bulleado en la escuela y de hecho es nerd en una época donde está muy de moda ser nerd el del 2002 es bastante idiota y nadie lo toma en serio y el del 2000 2012 creo que es el que más se acerca al nerd que nadie respeta, de hecho lo cagan a piñas, este para mí es el que más se acerca a un Peter Parker así que el punto es para el 2012 pero nadie, nadie puede negar que el Toby es icónico y muchas cosas de su actuación hoy son memes a pesar de que pasaron casi 20 años y eso es punto, que quieren que les diga y por último hablemos de los poderes de Spider-Man, el del 2017 no me gusta mucho esto que el traje es inteligente que te resuelve todo, para eso ya lo teníamos a Iron Man. El del 2002 tiene los poderes básicos de Spider-Man igual que el del 2012, pero este le suma algo muy importante que es la tecnología para tirar telanáneas, algo que el del 2002 ya tenía incorporado en las muñecas sin mucho sentido. Así que en cuanto a esto, el punto es para el 2012. Ahora hablemos del villano. En la del 2002 es Willem Dafoe, y eso ya es punto. Siempre que aparezca Willem Dafoe, la película mejora un 80%. Acá hace del duende verde un millonario que estaba haciendo unas pruebas con unas tecnologías hasta que los desvincularon de la empresa. Por eso prueba uno de los sueros que está investigando y adquiere poderes, pero también se vuelve loco. Su objetivo es vengarse de toda la gente que lo cagó. En la del 2012 el villano es el Lagarto interpretado por el actor que hace de mejor amigo de Hugh Grant en Notting Hill. Su objetivo es convertir a todos los ciudadanos en lagartos como él. Y en la del 2017 el villano es el Witte interpretado por el gran Michael Keaton. Al tipo lo habían contratado para limpiar el desastre que quedó de Avenger 1 e invirtió un montón de plata, pero la empresa de Tony Stark le robó el trabajo y él se recalentó. Su objetivo es hacer guita con lo que se robó de los extraterrestres y algún día vengarse de Tony. Claramente este es el mejor villano, me parece re el objetivo de convertir a la gente en lagarto y todo bien con el duende verde pero que la motivación sea me volví loco no me copa. Este está enojado con el cheto de Tony que le robó el trabajo, me parece mucho más original y encima aparece al toque, los Tardan como una hora en aparecer Punto para la del 2017 Y otra cosa importante a comparar El interés romántico de Peter En la del 2002 está Christine Dance Que no hace nada más que estar en peligro En la del 2017 está esta chica Que no hace nada, ni siquiera está en peligro Y en la del 2012 está Emma Stone Que no está en peligro en ningún momento Y encima ayuda a Spider-Man a derrotar al lagarto Así que por ser un personaje más interesante Y más activo El punto es para la del 2012 Pero, pero, pero... La del 2002 nos regaló esta escena icónica del beso Y las otras no estuvieron ni cerca Punto para el 2002 y el último personaje a comparar es Harry. En la del 2012 está interpretado por Jane Franco y en esta película no hace nada más que estar con cara de Jane Franco. Recién activa en la 2, pero no importa. En la del 2012 no hay Harry, recién aparece en la 2 y es una cagada lo que hicieron con este personaje. Y en la del 2017 lo hace este pibe que técnicamente no es Harry, pero bueno, es el compinche de Spider-Man. Que además de saber que Peter es Spider-Man y de ayudarlo en algunas cosas es el más gracioso de la película mucho más que este girafón insípido así que punto para la del 2017 listo ya comparé a todos los personajes ah no pará. faltó el jj jameson en la del 2012 y en la del 2017 no está y si estuviese no le podría ganar jamás al gran Simo. que con sus pocas apariciones la rompe punto para el 2002 ah, punto doble es muy genial lo que hace serio? En las tres películas Spider-Man se va a enfrentar al villano, ¡hey, Stan Lee! Como le decía, en las tres películas Spider-Man se va a enfrentar, ¡hey, Stan Lee de nuevo! Bien, vuelvo. En las tres películas, ¡hey, Stan Lee otra vez! Bueno, sí, las tres tienen un cameo de Stan Lee. El del 2002 y el del 2017 son bastante sutiles, pero el del 2012 es más largo, pero también es más gracioso y ese es mi cameo favorito de Stan Lee. Punto para la del 2012. Como decía, Spider-Man se va a enfrentar a los villanos. En la del 2002 nos quedaron bastante momentazos. La explosión el de la bomba en la cara, la explosión en la pieza de la tía May, Peter salvando a Mary Jane y al coso ese con los pibes y la muerte del duende verde. Don't tell Harry. La del 2012, bueno, no me acordaba de ningún momento interesante y la volví a ver y solo rescato este momento donde los empleados de las grúas ayudan a Spider-Man a ir a matar al lagarto. Pero la del 2017 tiene momentazos, Spider-Man corriendo por todas las casas, el Wither llevándose a Spider-Man, la escena de Washington, la escena del barco y la pelea final es muy buena también. Así que en cuanto a escenas de acción, el punto es para la del 2017. Y otro punto que se lleva a la del 2017 es por el humor. Es una película muy muy graciosa A diferencia de la del 2012 Que es sumamente aburrida La del 2002 queda en el medio Ah y la música, ningún soundtrack es mejor que la del 2017 tiene a los Ramones Punto para el 2017 Pero en cuanto a película, película, película Insisto, la del 2012 es muy aburrida, lenta y pedorra La del 2017, por más graciosa que sea, se hace larga La del 2002 me parece maravillosa Así que punto para la del 2002 y encima tiene una secuela superadora y las demás no pueden decir lo mismo. Por una amplia diferencia, amplísima, ganó la que tenía que ganar, la Spider-Man del 2002. ¡Felicitaciones! Y brindamos este aplauso. No, hay muchos que no aplauden. ¿eh? Hay muchos que no aplauden. ¡Dios por mí!